Quiere ser que esta comida la pagó el doctor Acuaguard. Gracias, doctor Acuaguard, por darnos de comer. Eh, comprando los boletos para nuestro vuelo de Nueva Delhi para el vuelo de Nueva Delhi a Varanasi eh, por Jet Airways. Y bueno, queremos enseñarles la, la interfaz, está bastante amigable eh, y muy, muy fácil de utilizar. Entonces aquí estamos comprando el vuelo de, de Delhi a Varanasi, esta es la hora y el regreso. ¿no? Eh, aquí vamos a darle a continuar Y lo que nos llamó la atención, ahorita van a ver Es de que puedes escoger el tipo de comida que quieres en el avión pues Bueno, ahorita voy a llenar todos estos datos El precio pero, del vuelo, como información Ah, sí, el precio del vuelo, eso es importante De Delhi a Varanasi ajá, eh, Por persona son $126 dólares uh -huh. Más ya, un impuesto, no, ah, más perdón. un impuesto de 14.20, uh -huh. y aquí vienen, este en total son 334 dólares. Por y dos por, personas. Ajá, eh, por cada uno son como 150, 160 dólares, ¿no? Eh, y bueno, aquí, mi preference, uh -huh. puedes seleccionar si quieres, asian, vegetariano, Blanc soft, no vegetariano, Blanc soft vegetariano, diabético, diabético vegetariano, no vegetariano, un plato, bueno, algo de fruta, gluten free, gluten free vegetariano, no vegetariano, low purín, low calorie, low calorie vegetariano, no, cal no vegetariano, bajo colesterol, bajo colesterol, so, lo, o sea, vienen las dos opciones para cada uno, viene la opción para no vegetariano y vegetariano. Bajo en sodio, eh, muslin meal, eh, sin lactosa y no vegetariano vienen muchísimas opciones vegetariano, vegetariano J Meal, vegetariano lacto ovo, o sea, creo que son los que este son vegetarianos, pero que sí comen derivados de la leche, del bueno, sí, productos derivados de la vaca o este. o de la gallina, ¿no? huevos y eso. Pero no O oh, no, ninguna preferencia. Nosotros, pues, somos este. comemos de todo, entonces. No tenemos ninguna preferencia. Y aquí eh, si tienes algún requerimiento especial, eh, si tienes a alguien, bueno, que eh, sea invidente, este con o este tienes una bueno, silla de ruedas o así. Hay diferentes opciones. Nos llamó la atención porque no, no lo hemos visto en otros vuelos que hemos reservado. Más que ahorita en Jet Airways. Yo voy a pedir, para hacer la prueba, de la comida, Mau, este, le escogí que no tenía preferencia. Yo le puse con tocino. Con todo. Y yo voy a, este, a ponerle que quiero que no tenga lactosa y no vegetariana. Uh -huh. o sea, si tú pagas aquí el exceso de equipaje, te ahorras un 25%. Bueno, pues ya, este aquí te dice que ya la reservación fue exitosa. Viene tu código... Bueno, este vamos a grabar, está grabando todas este, um, las reservaciones que vayamos haciendo, pero básicamente esta fue la de Jet Airways. para nosotros un avión nuevo no sabemos si es un Airbus a ver otra inspección de seguridad es un Boeing 737 parece ser Un mini dribliner beltes okay. over okay. las más espacio. Guys, Requesting guys to store the hand baggage and quick departure from here. Sabhi attendees devet for bench right sama book ki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 su hermano menor del Dreamliner. Estamos en nuestro vuelo que nos va a llevar a Varanasi, en Jet Airways, eh, lo tomamos de Nueva Delhi, y tuvo un atraso, pues casi de una hora, se el, el vuelo, y ya finalmente que salimos una hora después vamos a llegar algo tarde ya verán así, pero bueno a aprovechar el tiempo que estemos ahí el avión en general bien yeah. eh, trae las luces en la cabina ahora no, ya no las quitaron pero las asumidas así como neón tipo el, el de America, el dreamliner, eh. este es el baby dreamliner. Nos dio opción de escoger de comida especial Bueno, era comida pues, si o vamos, vegetariana o ajá, no vegetariana Pusimos pues, no vegetariana, a ver ahorita aquí, ¿no? Un filete Y ya, estamos Baja su mesita Para claro que vea, se vea el espacio más o menos Nos ha tocado peores sí. Pero no está tan dadivoso No, está normal, sencillo pero bien la comida y nos traen una hula. Esto oh, Como un chocolate o algo así Y este es como un dulcecito Este es para el té que supongo que van a traer De taza elegante Y Este Este es A ver Maris, cuéntanos Es como una empanada calentita una empanada caliente ¿y qué fue eso del doctor Creo que está anunciando algo del agua ya, pero es publicidad? publicidad eso es nuevo, no habíamos bueno, visto no. publicidad en la comida quiere ser que el que esta comida la pagó el doctor Acuaguardi Gracias, doctora Aguar por darnos de comer. Vamos a ver qué compramos en su tienda del doctor se esta. Ya vimos que nos vende la doctora Aguar. Es como el, el, este, filtro de agua para que hagas tu usted chase chase y que ya no te enfermes por tomar agua. Es como el ¿Cómo se llama en México? Vídeo. Es como el piorite de México, más o menos. Avalado por el doctor Acuaguard. Y me dice que está muy rico. Está muy bueno. Son como los pastes, más o menos. Ah, los pastes. Y este es como un tamarindo. Unos tamarinditos. Está bueno. Sí, tiene un ¿Sí? Un tamarito Ahora sí que dice la maris.